Vamos a empezar o más bien a continuar, nuestra serie de la sublime gracia. La lección de esta noche se llama Sin gracia, no hay evangelio. Si no tienes gracia, no tienes el evangelio. La mejor forma de descubrir si estás predicando el evangelio es examinar tu mensaje y ver si hay gracia en él. Porque si no tienes gracias, no tienes el evangelio. Bueno, para explicar lo que es algo, a veces tienes que empezar a describir lo que no es, Así que voy a empezar a hablar de lo que no es la gracia. Algunas imágenes, algunas imágenes populares que la gente ha usado para intentar describir la gracia son incorrectas. Empecemos con lo que no es la gracia. Primero la gracia no es una línea divisoria. No lo es. Alguna gente piensa que la gracia es un punto o una línea que divide lo que es estar seguro de estar perdido. Si tú estás en este lado estás a salvo y, si estás en el otro, estás perdido. Si estoy en este lado de la línea, estoy bajo la gracia porque la gracia empieza en esta línea y si estoy en el otro lado, estoy fuera de la gracia. Mucha gente usa esa imaginería para explicar el significado del capítulo 1 de Juan, verso del 5 al 10. Os animo a ir al primer Juan y leer los versos del 5 al 10. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y te anuncia que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. Si decimos que tenemos compañerismo con Él ¿y andamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad pero si caminamos en la luz como Él lo hace, tenemos compañerismo por el otro y la sangre de Jesús y la sangre de Jesús, Su Hijo, nos limpian de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y honesto y nos perdona nuestros pecados y nos limpia de todo lo malo. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Del verso 5 al 7, alguna gente dice, bueno, entonces caminar en la luz es estar en el lugar de la gracia. Y luego del verso 8 al 10, si seguimos esa idea, entonces cuando pecamos, estamos en el lado erróneo de la línea y tenemos que confesar nuestros pecados para volver al lado correcto. ¿Veis lo que digo? ¿Veis el problema? El problema con... Esta idea es que nos preocupamos de estar en el lado equivocado cuando venga la muerte. ¿Qué pasa si estoy en el lado erróneo cuando muera? Vaya, estoy en el lugar equivocado, tendré problemas. El problema con esa imaginería es cuando empezamos a ver lo débiles que somos y lo fácil que pecamos, es fácil ver cómo podríamos caer en el lado erróneo por un momento cuando morimos. Entonces nos arrepentimos. Siempre estamos preocupados de caer en el lado equivocado. Quiero estar en el lado correcto. Nos preocuparíamos menos si nos diésemos cuenta de que Juan Abba de la hipocresía, y de cómo Dios juzga la hipocresía no las líneas. En los versos del 5 al 7, dice que si profesas ser cristiano, tu vida, que camina hacia la luz, la parte caminante, la Biblia, cuando hablan de caminar, están hablando de la vida, del estilo de vida. Si profesas ser cristiano, entonces tu vida será una prueba de ello, y los pecados que has cometido cuando estabas en compañía con Dios se te perdonarán. Verso 7b. Daos cuenta de que las dos situaciones son simultáneas. Mientras caminas hacia la luz, Dios perdona tus pecados. Espera un momento. Caminar hacia la luz no es estar sin pecados. La expresión se refiere a una relación. Caminar, es tu estilo de vida. La luz, eso es conciencia. Caminar hacia la luz es la relación constante que tenemos con Dios a través de la unión con Jesucristo expresada en arrepentimiento y bautismo y por supuesto de fidelidad. Esta es la conciencia porque somos pecadores, necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Caminamos hacia la luz. Cuando decimos, oh, la luz sigue. Eso es. Lo tengo la luz, caminar hacia la luz. Caminas hacia la luz cuando te das cuenta de que eres un pecador, eso es caminar hacia la luz. Eres un pecador y necesitas a Cristo para limpiar tus pecados. No cada dos jueves. No cuando tú te vas al lado erróneo. Eso no es. Necesitas a Cristo para limpiar tu pecado cada momento del camino de tu vida. Eso es por lo que dice que negar que somos pecadores, y por tanto decir que no necesitamos a Cristo nos hace tontos y mentirosos. Juan nos recuerda que somos pecadores y que siempre lo seremos mientras vivamos, pero mientras seamos conscientes de eso, mientras conozcamos la verdad y que confiamos en Dios por la misericordia, estaremos salvados. Caminamos en la luz. Caminar en la luz no significa no tener pecados. Significa que estamos alineados sobre nuestra pecaminosidad y sabemos cómo nos estamos salvando. No a través de los esfuerzos, a través del esfuerzo de Cristo. Hay uno, este malentendido, de que la gracia es una línea. Otra equivocación es que la gracia es un tipo de termómetro. La gracia es un termómetro, así es como funciona. No sé de dónde viene esa idea, pero funciona así. En el proceso de salvación, proporcionas tanto Digamos que el termómetro sube a 100. Si proporcionas el 20 o el 30%, lo que sea. Y la gracia es la parte que Dios proporciona para llevarte al 100, arriba del todo, para que puedas hacerlo. El 100 es la salvación, ¿vale? Esta imaginería está basada en la falsa premisa de que realmente hay algo que podamos proporcionar a cambio de la salvación, y Dios en su gracia proporciona el resto. Damos algo y Él nos da el resto y eso soluciona nuestros pecados. Creemos que eso es la gracia. Pero os diré algo, hermanos, cuando se trata de la salvación, nosotros no proporcionamos nada. Nuestro papel es aceptar el perdón a través de la fe expresada en arrepentimiento y bautismo. No cambiamos el arrepentimiento por la salvación. No hacemos una restitución de nuestros pecados cambiando el arrepentimiento y el bautismo para solucionar nuestros pecados. Esta es la manera de expresar nuestra fe de una manera bíblica. Vamos a Corintia primero, ¿vale? Vamos al capítulo 1, verso 30, un verso muy interesante. Pablo dice, pero haciendo eso estás en Jesucristo. Ahora ved quién se convierte a nosotros con la sabiduría de Dios, la bondad, el sacrificio. Y la redención, ¿qué intenta decir? Dice que Jesucristo, en su papel, se convierte en todo lo que necesitamos para ser justos con Dios. Y somos justos con Dios a través de nuestra asociación con Jesucristo. Y lo que ocurre, por ejemplo, en el bautismo es que nuestra asociación con Cristo comienza. Y nuestra ventaja es por eso. ¿Cuál es la ventaja que gano? Porque estoy asociado, alineado con la posición que queráis usar. ¿Cuál es la ventaja de estar asociado con Cristo? Gano todas las cosas que Él ha ganado para mí la vida eterna, el sacrificio, la perfección, santidad y la aceptación con Dios. Jesús lo tiene todo. Y en mi asociación con Él, llego a todos esos beneficios. Eso es lo que explica Pablo en el primero de Corintios Vamos a Pedro primero. Vamos a 1 Capítulo dos, verso 24. Pedro dice lo mismo pero de diferente forma. Dice, y él mismo soportará nuestros pecados en su cuerpo para que si morimos para Epcar, y vivimos para la justicia pero que sus heridas se curen. Como veis, lo que ocurre es que confundimos el arrepentimiento con la restitución. La parte de restitución significa la parte de pago el elemento de restitución en nuestra salvación la hace Jesús. Por eso digo que nosotros no damos nada para la salvación. No hacemos ninguna restitución para nuestra salvación. Jesús ha hecho el 100% de la restitución para salvar nuestras almas. No contribuimos en nada. Da igual la forma en la que pequemos, ya sea antes de ser cristiano o después, hacemos una restitución a Dios, o, después, pongo el acento en el lugar erróneo, dejadme que lo vuelva a decir. Sean cuales sean los pecados y si fueron antes o después de hacernos cristianos. Jesús hace una restitución para esos pecados en su cruz. Algunas personas piensan que después del bautismo hacemos una restitución para nuestros pecados. Eso es incorrecto. Puede que tengamos que hacer restitución para el gobierno. Si robamos, vamos a la cárcel. Si engañamos con los impuestos, nos llega una multa. Puede que tengamos que hacer restitución para instituciones terrenales. Puede que tengamos que hacer restitución a un amigo si hemos tenido una pelea o le hemos dicho algo malo, y tenemos que hacer una apología a un amigo o a tu pareja. Pero no hacemos una restitución a Dios. Ir a la cárcel por robar puede ser una restitución a la sociedad, pero ir a la cárcel nada tiene que ver como pago a Dios pues nuestro deber moral, porque el pecado es robar. ¿Veis la diferencia? Solo Cristo puede hacer una restitución moral a Dios por nuestros pecados y lo hace a través de la cruz. Arrepentimiento. He hablado de la restitución. El arrepentimiento es un cambio de actitud respecto al pecado. Es un cambio de actitud sobre cómo nos conduciremos en el futuro. Es un cambio de actitud sobre quién o en qué creemos, pero no es una restitución. Hay un elemento de restitución en el arrepentimiento, pero esto no es lo que paga nuestros pecados. La cruz es lo que paga por nuestros pecados. En esa escala de termómetro, Jesús proporciona todo lo que necesitamos para ser salvados. Hacemos el 100% de la restitución necesaria con Dios para que salve nuestras almas. Ha robado algo en el pasado, y Él hace la restitución. Si has abortado, Él hace la restitución. Si tu matrimonio ha fallado, Él hace la restitución. Si has abandonado la iglesia, entonces tienes que volver a la iglesia y Él hace la restitución. Hermanos y hermanas, esta es la parte buena de las Buenas Nuevas. No preguntéis, ¿por qué la gente no responde al evangelio cuando predicamos? Quizá no estamos predicando las buenas nuevas. Os diré, cuando oigo estas noticias sobre todas las trazadas que hice, la mayoría no puedo arreglarlas, ni repararlas ni arrepentirme. Cuando alguien finalmente me explica que no puedes cambiarlo, está bien. Pero está bien. Jesús ha pagado, ha hecho la restitución. Para ti, Miguel. No te conozco, pero son las mejores buenas nuevas que he oído nunca. Y como Pedro en muchas formas, cuando me he dado cuenta de que el cristianismo requerirá de mí ciertas cosas en mi nueva vida que he tenido que dejar, que estaban en mi antigua vida. Tanto como en mi carne no quería dejar ir esas cosas en mi antigua vida, como Pedro, me encuentro diciendo, ¿pero a dónde voy a ir? ¿Qué elección tengo? Tienes las palabras de la vida, del Señor, has hecho la restitución para mí. ¿Quién más ha hecho eso por mí? Nadie, solo Él. Una cosa más, ¿vale? Imagen. La gracia no es un boleto gratuito. Alguna gente piensa que la gracia es una especie de privilegio especial para pecar sin consecuencias. Si Dios es nuestro compañero y Él nos permite disfrutar en el pecado, y tener un estándar más bajo de moral o de ética porque somos sus hijos y Él, como muchos padres terrenales, es indulgente ante nuestras debilidades. Son solo niños. Quizá nuestro Padre era así, pero el Padre no, el Padre no es así. Volvamos a los romanos, capítulo 6, verso 1. ¿Qué dice Pablo? ¿Deberíamos continuar en pecado para que la gracia abunde? Pablo argumenta en contra de este pensamiento en el que alguna gente cree que si la gracia siempre aumenta para cubrir el pecado, entonces la gente no debería preocuparse por el aumento del pecado porque el mayor pecado solo produce más gracia. Todo está bien. Dicen, todo está bien. Cuando en el verso dos dice, que nunca sea así. ¿Cómo vamos a morir para pecar si aún seguimos en la vida? Pablo explica que esos que disfrutan de la gracia hacen eso porque han muerto para pecar, no porque hayan vivido para el pecado. Y entonces vamos al capítulo uno de Pedro del verso 14 al 16, Pedro dice, como hijos obedientes, no estamos conformes con los primeros deseos que eran nuestros en ignorancias, pero como el sagrado que te ha llamado, debemos ser sagrados en nuestro comportamiento, porque está escrito, debéis ser sagrados, porque yo soy sagrado. Y nos gustaría predicar eso. Queremos que seas sagrado, porque yo soy sagrado, yo soy sagrado y somos gente sagrada. Pero a veces la santidad demanda algo de nosotros que no queremos dar. Y no es siempre sobre sexo. Es sobre actitud, sobre generosidad, sobre la naturaleza violenta, sobre el egoísmo, el egocentrismo, la impaciencia. La santidad es sobre estas cosas también. Dios nos llama para ser sagrados como Él lo es. Y vuelvo a lo que he dicho antes. A veces pedimos que la santidad venga a nuestras rodillas y acabamos diciendo, «Señor, debo ser sagrado tanto como mi carne lucha contra ello, porque donde más debo ir, ¿quién más hará una restitución para mí?» Pedro me recuerda a los cristianos que Dios tienen expectativas de esta gente, y de su conducta y su gracia, y lo que motiva y produce esta conducta. Hace muchos años tuve una novia antes de casarme. Salí con ella porque mi mujer se negó a salir conmigo, pero bueno... Puede que hayáis tenido un novio o una novia alguien con quien salisteis, antes de casaros, por supuesto y luego conocéis a alguien en otro lado, y veis que estáis en vuestra nueva vida. Conocí a esta persona antes de casarme. Y llevo casado muchos años y me he vuelto cristiano. No era cristiano cuando salí y ella me hizo un cumplido, pero ella no sabía que era un cumplido. Me dijo, eres diferente. Y le dije, sí. No eres tan guay como solías ser. Mi ego masculino no se alegró de oír eso. Pero mi espíritu cristiano sí. Lo que me dijo fue, no eres tan terrenal como solías ser. Y no lo era. Había guardado a esa persona guay para hacer el esfuerzo de ser una persona sagrada. Es increíble las cosas cosas que harás. Es increíble las cosas que dejarás de lado. Es increíble las cosas que intentarás dejar para ser sagrado, para complacer a Dios. Y la motivación por ese deseo es la gracia que hemos recibido de Dios. Es el único que hace la restitución, su gracia. Bien, vamos a hablar de la gracia. Veamos la palabra y su significado, una definición y luego puede que examinemos uno o dos ejemplos para ver la gracia en acción, y después la lección será vuestra. El significado de una palabra, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cada caso en el que se usa la palabra gracia, viene de una palabra raíz que significa agacharse, arrodillarse. La aplicación de esta palabra es la de arrodillarse en la amabilidad, como la motivación para alguien o algo que es inferior que resulta en bendiciones para ese cero cosa inferior. Por ejemplo, en el Génesis 6:2.8 dice Noé ha encontrado la gracia en los ojos del Señor. El Señor mira hacia abajo, se agacha, se arrodilla para darle la gracia a Noé. En el Salmo 84 2.11 dice para el Señor Dios es el sol y una protección. El Señor te da gracia y gloria. Siempre da gracia al inferior. En el Nuevo Testamento, la palabra traducida como gracia comienza en un lugar diferente, pero termina significando lo mismo. La palabra raíz en el Nuevo Testamento, en griego significa una actitud alegre. La aplicación de esta palabra es para expresar bondad un corazón feliz que se expresa en la amabilidad y favores y bendiciones. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, verso 40, dice de Jesús, el niño continúa creciendo y haciéndose fuerte, aumentando su sabiduría y su gracia, el favor de Dios, la alegría y la felicidad de Dios sobre él. En los actos las 11 y 23 dice que Barnabas presenció la gracia de Dios, su favor. Vio cómo ocurría el favor de Dios. En el capítulo 5 de los Galateos dice tú que buscas estar justificado por la ley has caído de la gracia. Te has alejado del favor de Dios. La palabra siempre se refiere al favor, ya sea como una actitud o el resultado de una actitud. Hemos visto lo que la palabra actual significó en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Veamos una definición de la palabra gracia. La palabra gracia se refiere a dos cosas. Lo primero, se refiere al carácter de Dios. Entre otras cosas, él es gentil. ¿Qué tipo de hombre es Dios? No es un hombre, es un espíritu. ¿Y qué clase de espíritu es? ¿Qué tipo de lo que sea es? Bueno, es gentil, podemos decir eso de él. Podemos decir que es sagrado, pero también que es gentil. Y esa gentilidad le motiva a crear y a bendecir la palabra gracia también significa las bendiciones que nos ha dado, sobre todo la salvación por la fe. En el capítulo tres de los romanos, en los versos del 21 al 24, Pablo escribe lo siguiente. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la bondad de Dios se ha manifestado, y la han presenciado la ley, y el profeta significa lo bueno que es Dios. Dios es correcto. Aparte de la ley y los profetas, Dios ha demostrado eso a todos. Y dice, incluso la gentilidad de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen que no hay distinción, para todos los que han pecado y han caído, perdón, de la gloria de Dios, que se justifica como un regalo, como un regalo, pero su gracia a través de la rendición, que está en Jesucristo. Pablo en esencia está diciendo que quiere saber lo maravilloso que es Dios, lo correcto que es. ¿Queréis saberlo? La ley habla de ello y los profetas también. Pero si de verdad queréis saber cómo es, mirad a lo que ha hecho a través de Jesucristo. Ha salvado a gente basado en el proceso de la fe a través de su gracia. Si realmente queréis ver lo maravilloso que es, observad esto. Observad lo que ha hecho por un hombre pecaminoso. Y Dios no nos ha dado solo la salvación. Podría habernos eliminado, podría habernos proporcionado la salvación solo a través de la restitución. Queréis ser salvados, vale, esta es la lista de cosas porque Él es bueno y alegre, nos proporciona la salvación basándose en nuestra asociación con Cristo. ¿Veis cómo funciona? Jesús, Él gana nuestra salvación, gana la gentilidad, la perfección viviendo una vida perfecta en una forma humana. Y luego nos transfiere eso a través de la asociación de nuestra fe. Y Dios hace eso para que no tengamos que hacerlo. La gracia no es una línea, no es un termómetro. No es un boleto gratuito. Si queréis imaginar algo, es un regalo. Imaginad una cara con un arco grande. Es un regalo, un favor que Dios en su bondad ha hecho por nosotros asociándonos a Jesús a través de la fe, y esa fe se expresa en el arrepentimiento, y el bautismo y la vida con fe, recibimos la misma paternidad sin pecados una vida eterna que Jesucristo disfruta. Es un favor porque no hay otra manera de conseguirla. Tiene que venir de esta forma desde Dios. Os pondré uno o dos ejemplos de la acción de la gracia. Como he dicho, la lección será vuestra. El primero ejemplo es David y Batseba. No leeré la historia porque es muy conocida en Samuel II. Sé la secuencia de los eventos. El rey David, el ejército está fuera en guerra. Está en el tejado de su palacio. Observa a una hermosa mujer que se baña. Se siente atraído por ella. La trae a su palacio y la seduce. Comete adulterio, porque ella está casada. Y lo sabe, no es un error. Sabe que ella es la mujer de Yuraya, uno de sus capitanes, uno de sus líderes militares y aún así la seduce. Ella se queda embarazada. Después él comete asesinato premeditado para esconder el embarazo. Asesina a su marido. Él miente a la nación sobre la cual Dios ha hecho. No se convierte en rey por los votos. Dios le hace rey y él miente a la nación para cubrir un desliz que ha tenido. Por la ley él debería haber sido condenado a la muerte. Ya no solo por asesinato, sino por adulterio debería haber sido condenado a muerte. Esta debería ser una restitución adecuada. ¿Vale? Y vamos a Samuel II, capítulo 12. El profeta Natán habla de él, hablando de sus pecados, confrontando él con sus pecados. Lo que leemos en Samuel II, dice, Entonces David le dijo a Natán, después de haber sido confrontado con su pecado, dice, he pecado contra el Señor. Es el primer pasaje de la Escritura que leo hoy. Juan I, si confesamos nuestros pecados. Es fácil confesar, estaba intentando dejar de fumar y empecé a fumar de nuevo, pero confesar, por cierto, he cometido adultero y asesinato premeditado. Eso es un poco más duro, ¿verdad? David dice, «He pecado contra el Señor». Y Natán le dice a David, «El Señor también se ha llevado tu pecado, no morirás». No morirás. Una simple afirmación, rendimiento. Una simple respuesta, perdón. Ahora, ¿David sufrió por su pecado? Por supuesto, sufrió social y emocionalmente. El niño que conocemos murió. Había problemas en su familia por su pecado. Pero Dios en su gracia le perdonó. David no podía darle a Dios nada en restitución por sus terribles pecados, solo morir e incluso eso no traería ayuda ya de vuelta, no cambiaría su adulterio. Pero gracias a su bondad, Dios permitió a Cristo hacer una restitución de los pecados de David para que se salvase espiritualmente y gracias a su bondad, permitió a David que continuara siendo rey. Dios le hizo un favor a David. Y eso es lo que hace un padre, ¿por qué lo hizo Dios? Por su gracia. Otro ejemplo, uno simple. Pablo el apóstol. Corintias primero, capítulo 15. Conocemos a Pablo, en Corintias primero, capítulo 15. Y habla sobre el hecho de ser un pecador. Voy a ese pasaje, Corintias primero 15, versos del 9 a 10. ¿Y qué dice? Dice, soy el menos de todos los apóstoles, y no debo ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia hacia mí no es en vano. Pero he trabajado incluso más que todos ellos, pero que se haga la gracia de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Pablo? Persiguió a los cristianos, pero ¿cuál era la naturaleza de su pecado? Rompió familias, dañó y encerró a gente inocente. Participó en la muerte de Stephen, un hombre inocente y virtuoso. Mucha gente sufrió en sus manos y aún podría estar en prisión o separados cuando él se convirtió. Nada podía darse en compensación. ¿No visteis a Pablo intentando liberar a la gente que puso en prisión para sacarlas? Ya estaban en prisión. Las familias rotas ya estaban rotas. Steven estaba muerto. ¿A cuántos había matado? No lo sabemos. ¿Qué podía dar Pablo a Dios en compensación por sus pecados? Ninguna de sus misiones de trabajo y sufrimiento podía traer a Steven de vuelta. Pablo entendió que había sido salvado, y que él era útil solo porque Dios le había dado el favor de cargar todos sus pecados a Jesucristo para que Pablo pudiera seguir viviendo. Hermanos, hermanas eso es la gracia. Cuando no tienes la oportunidad, cuando no tienes una excusa, cuando no hay forma de hacer un pago, Dios hace el pago por ti a través de Jesucristo. Y lo que te pide es que sigas confiando en ese pago todos los días de tu vida y no en ti mismo o en tu bondad, sino en su bondad. Colonenses, capítulo 2, versos 13 y 14, Pablo dice lo siguiente. Él dice, cuando estás muerto en tus transgresiones y la sincircuncisión de tu carne, te trae a la vida junto con Él, habiendo perdonado todas tus transgresiones, habiendo cancelado el certificado de deuda que consiste en decretos contra nosotros que fue hostil con nosotros, y lo ha tomado fuera del camino, habiéndolo clavado en la cruz. Pablo te da una imagen vívida por el trabajo de la gracia en nuestro nombre cuando describe cómo Dios clava nuestras deudas, nuestros pecados a la cruz para que Cristo pueda hacer restitución para ellos por su muerte. Así que cuando estemos preocupados por nuestra salvación, porque a través de la influencia de Satán, no de Cristo, porque a través de la influencia de Satán estamos residiendo en los pecados pasados, y estamos habitando en el error del pasado o nos. Centramos en nuestras debilidades presentes y situaciones o estamos pensando y preocupándonos sobre tentaciones futuras o nuestra habilidad o falta de habilidad para tratar con estas cosas, recuerda la imagen de la cruz con nuestro Señor perfecto en ella, y todas nuestras deudas para el pecado que han clavado en la cruz y sintamos el alivio que viene de esa seguridad. Mientras cerramos esa lección, haré eso con una oración, no es algo que suelo hacer, pero creo que viene a colación. Y quiero que penséis en vuestro peor pecado el peor, uno que solo vosotros sabéis. El que causa vuestro mayor remordimiento, el mayor dolor, el mayor temor. Y quiero que lo pongáis en vuestra mente, que os imaginéis el pecado como un billete o una factura. Y quiero que pongáis en vuestra mente la cruz de Cristo y un martillo y un clavo. Quiero que lo clavéis en la cruz, quiero que lo dejéis ahí para que Jesús haga la restitución por vosotros. Sea lo que sea, dejad que Él haga la restitución de una vez por todas y después seguir adelante. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, reconocemos que eres el único Dios. No hay otro. Qué estúpidos son aquellos que buscan otros dioses que no lo son en absoluto. Te damos las gracias por revelarte a nosotros a través de Jesucristo. Te agradecemos que te hayas revelado con un gran regalo que nos has dado a través de Él y de su cruz. En este momento, Padre, y cuando cada uno pasa por esa cruz y clava su peor pecado, miedo, fracaso. Padre, te ofrecemos la acción de gracia que la sangre de Cristo queda da la restitución, hace el pago por nosotros, por siempre. Ayúdanos, Padre para superar ese pecado y no repetirlo. Padre, no te preocupes por eso de nuevo. Tal es el poder de la cruz. Por favor, escucha nuestras plegarias cuando se las damos. En el nombre de Jesús, amén. Para los que necesiten ahora la gracia de Dios porque aún no hayáis expresado vuestra fe en el arrepentimiento y el bautismo, el agua os espera. La iglesia se ha reunido para presenciar vuestra confesión. Por favor, no dudéis en venir a la iglesia cuando lo necesitéis, estamos aquí para animaros.